En este video enseñaremos cómo integrar sales con JumpSeller. Se debe iniciar sesión en el administrador de nuestra tienda en JumpSeller. Nos dirigimos a configuraciones. Entramos al campo de notificaciones. Al final de la página encontraremos un token que debemos copiar. Una vez copiado, nos dirigimos a nuestra pasarela de facturación de JumpSeller en My sales Nos dirigimos a origen de datos. Nos vamos al campo llamado Token y pegamos el token recién copiado en Jamseller. Luego de esto, nos vamos al final de la página y seleccionamos Guardar cambios. Comenzamos a crear el webhook. En el campo Evento, debemos seleccionar Pedido pagado. Para introducir la URL, debemos dirigirnos a la pasarela de facturación de Jamseller en bill my sales Dentro de la pasarela, seleccionamos Webhook. Copiaremos el campo de URL del webhook, luego volvemos a la sección que estábamos en Jamseller y pegamos el campo URL, la dirección recién copiada de Build My sales en nombre escribimos Build My sales seleccionamos añadir, una vez configurada nuestra integración procedemos a activar el webhook en BuildMySales. Para activar el webhook, nos dirigimos a nuestra cuenta de LibreDTE. Accedemos en menú a nuestro perfil de usuario. Dentro del perfil, copiaremos nuestro Hatch. El Hatch deberá ser añadido en BillMySage en el campo de facturador. En la pestaña facturador, nos dirigimos al campo Hatch y lo añadimos. Agregamos el root del emisor. En Tipo de precios, indicaremos cualquiera de los siguientes precios, ítem afecto y exento con precio bruto, o ítem afecto y exento con precio neto, dependiendo de tu configuración de precios en Jump Select. Seleccionamos Guardar cambios. Verificamos en pestaña General que nuestra pasarela de facturación se encuentra activa. El webhook quedará completamente funcional y puede recibir notificaciones del pago de tus pedidos y se generará boleta no nominativa por defecto.